poco a poco, su crecimiento, los problemas que lleva a su familia y otras cosas más. Esta película la pueden encontrar en internet, de forma legal o ilegal. Espero que la disfruten en familia. Es una historia muy colombiana. Número 2. Leyendas, el origen. Esta es la historia de nuestro querido y famoso héroe león El cual se enfrentó a la llorona, al chupacabras y al mismísimo charro negro Aquí vemos su origen, de cómo obtuvo estos poderes y por qué podía ver a los espíritus del más allá También veremos cómo estas calaveritas, las cuales siempre lo acompañaban en todas sus aventuras Como eran antes, porque perdieron su voz Esto lo pueden encontrar ya mismo a través de la plataforma de Pix Plus sea pagada, pero si quiere, paguenme, Pero bueno, espero que lo disfruten en familia y pues cierren la trilogía o, bueno, la saga de leyendas número 3: Lightyear. sí señores, estamos hablando de un personaje ficticio dentro de otro personaje ficticio. Si, sí, damas y caballeros, estamos hablando de Lightyear, de sus orígenes, de por qué se convirtió en el guardián espacial y por qué Andy se fascinó tanto con esta película. En esta historia veremos los orígenes de Lightyear, por qué se convirtió en un guardián espacial y cuál fue el gran error que cometió. Esta película la pueden encontrar ya mismo en la plataforma de Disney Plus. Espero que la disfruten en familia y el infinito y más allá. Número 4 Snoopy presenta El Colegio de Lucy Sí, nada más y caballeros nos encontramos con una nueva película de Snoopy y sus amigos. Pero en esta ocasión no se enfocará en Charlie Brown, sino nuestra psicóloga favorita, Lucy. La cual no deja que Charlie Brown bate el balón. Aquí vemos cómo Lucy está preocupada por entrar al colegio. De cómo esta nueva etapa de crecer, de seguir adelante, le afectará. Y tratará de trasladar esta afectación y estas preocupaciones a sus amigos porque ellos también en entrarán al colegio. Esta película la pueden encontrar a través de la plataforma de Apple TV Plus. Y espero que le disfruten con los niños más pequeños, los cuales van a entrar al colegio. Número 5. Un héroe samurái. La leyenda de Hank. Si sí, en un mundo de samuráis, ninjas, imperios, conquistas y demás, veremos como un perro en un mundo de gatos, tendrá que defenderlos. Ser el samurái, una leyenda. Y como su maestro le enseñará todo este tipo de cosas, pues él ya está retirado. Esta película la pueden encontrar en cines. Nuestro personaje principal es traducido por nuestro querido Juan Pazurita. Y espero que lo disfruten con los niños. Bueno, eso fue todo. Estos fueron mis 5 recomendados. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla. También recuerda suscribirte, activar la campanita y estar pendiente de los nuevos videos que estaremos subiendo en el canal. Si te encuentras en Instagram, cuando nos des seguir, al lado hay una campanita, la cual te notificará cada vez que subimos un nuevo video. Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad, estos fueron mis 5 recomendados. Bye, bye.